Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de tu canal con Pupi Soluciones Integrales Hoy tengo aquí en la mesa de trabajo un ASUS Este modelo es un ASUS X55B eh, Ya lo habíamos diagnosticado Pero quiero mostrar Digamos Un procedimiento Que nosotros habíamos Seguido con anterioridad Para diagnosticar este computador Este computador vino Acá al laboratorio Porque eh, No encendía Y en las pruebas que realizamos Pues eh, Determinamos que La falla Es por teclado dañado les quiero mostrar de pronto una herramienta para que vean ustedes cómo eh, nosotros podemos diagnosticar este tipo de problemas cuando nos encontramos con un computador que no enciende y eh, el encendido está aquí en el teclado directamente en el teclado entonces eh, bueno le eh, damos corriente vamos a mostrar cómo es digamos el el trabajo del equipo. Aquí configuré nuestra fuente de laboratorio a 19 voltios y aquí lo conectamos. Comienza con un consumo de corriente, digamos que un poquito alto, y nos dio inmediatamente imagen. Eh, debe ser porque no está conectada la batería ¿Sí? Para que vean que el equipo está funcionando Si yo presiono el botón de power, vamos a ver El computador en este momento No está apagando Entonces si presionamos el botón de Encendido de esta máquina Miren, lo tengo ahí presionado. Este computador en este momento no hace absolutamente nada. Aquí, como les digo, me encendió eh, de forma automática, pero no está respondiendo el botón de encendido. Cuando estaba la batería totalmente descargada, el equipo eh, pues no iba a encender y él, él, él debe encender con su botón de encendido Entonces nosotros ya hicimos las pruebas y de hecho ya tenemos ya nos vino el teclado de reemplazo vamos a ver cómo es el procedimiento de reemplazo pero además de eso vamos a utilizar una herramienta que sé que le va a funcionar muy bien Entonces vamos a iniciar el despiece de este equipo Entonces vamos a iniciar muchachos, eh, desarmando el equipo, ya previamente le había quitado los tornillos, voy a retirar entonces eh, esta tapa. Recuerden tener mucho cuidado porque aquí está el flash del teclado y el flash del, eh, del mouse y pues si retiramos esto muy fuerte puede, puede dañarse. La batería estaba desconectada no no está conectada pero estaba descargada entonces el equipo arrancó enseguida el disco duro lo tengo por otro lado lo que quiero mostrar aquí tiene bastante óxido esto es algo que voy a digamos voy a a reparar ahora también a quitar todo este óxido cuando le haga el mantenimiento al equipo pero lo que quiero mostrar es una herramienta Que nos va a servir para eh, diagnosticar teclados dañados? Bueno, entonces les estaba comentando que eh, para diagnosticar este equipo utilizamos una herramienta. Esta es la herramienta que utilizamos, es un probador de teclado Laptop Keyboard Tester eh, kqak 5 es la referencia. Nos va a servir mucho para aquellos casos en que tenemos dudas eh, con relación al funcionamiento del teclado. Y de pronto no tenemos otro teclado para, para verificarlo. Viene con diferentes entradas para los diferentes tamaños de, de varias referencias de teclados. ¿Sí? Esto lo conectamos a un puerto USB. Uh. Y... El cable del teclado, pues lo vamos a colocar en una de las entradas en la que encaje. Vamos a conectarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a encender el probador de teclado. Y vamos presionando las teclas. Allí, debe emitir un sonido cuando entra en contacto con una tecla que funcione aquí esta funciona pero si se dieron cuenta varias de las teclas de este teclado que tengo aquí no están funcionando bien Y el power mire, está dañado entonces por eso no estaba recibiendo la señal del power bien esto ya lo habían llevado a otro servicio técnico y no lo habían encontrado la falla. Pensaron que era un problema de la placa base y el problema estaba en el teclado. Entonces ahora vamos a eh, realizar el procedimiento después de haber utilizado la herramienta. Y ya como les había comentado, ya yo tengo el teclado de reemplazo. Vamos a realizar el procedimiento para hacer el cambio de teclado. Como en un video anterior ya había explicado cómo realizar el cambio de teclado, por aquí voy a ir bastante rápido. Aquí ya tenemos el teclado nuevo, <coughs> vamos a proceder con la instalación. Bueno, aquí terminamos de restablecer cada uno de los pines plásticos que sostienen al teclado a la carcasa. Eh, pueden verificar que las teclas queden mm, estables, o sea que cuando se presione una tecla no se, no se presione el teclado. Voy a continuar muchachos con el ensamble. Para este caso les voy a indicar que... Es necesario colocar cada uno de los protectores plásticos que quitamos con anterioridad en la misma posición. Son muy importantes. Voy a colocar aquí. Y voy a colocar de esta forma el teclado el teclado antiguo, el viejo para eh, para presentarlo acá y que el bus de datos el bus de datos nuevo pues le voy a hacer el mismo la misma figura con mucho cuidado porque no quiero que se dañe este bus de datos bien ya tenemos entonces el teclado instalado. Vamos a continuar con el mantenimiento a la placa base de nuestro computador. Les había comentado que el ventilador está muy sulfatado. Eh, voy a retirar la batería, no la había retirado. Entonces le vamos a hacer mantenimiento a esta parte de la placa base al equipo. Voy a hacer un comple despiece completo. Por aquí voy a ir un poquito más rápido. Bueno, aquí estoy probando muchachos, el teclado ya después de haber realizado un exhaustivo mantenimiento, tenía muchas partes oxidadas y todavía no he terminado de ensamblar el equipo, pero ya digamos que presiono el botón de power y el equipo apaga presiono el botón de power y el equipo realiza el encendido de forma normal. Se han dado cuenta que eh, retiré mucho óxido de los ventiladores. Eh, pero bueno, esa es parte del mantenimiento. Vamos a apagar el computador a continuar con el ensamble del equipo para dejarlo funcionando al 100%. Voy a ir un poco más rápido en esta parte. Bueno, aquí, aquí finalizamos la instalación de este teclado en este equipo. Ya está cargando el sistema operativo. Vean dónde está el puntero del mouse. Eh, lo importante aquí en este, en este video es seguir los pasos para eh, diagnosticar cuando un equipo que tiene el power integrado en el teclado eh, tiene problemas con precisamente con, con este teclado dañado o es otro daño entonces la herramienta que nos sirvió muy bien para este caso fue el probador de teclado que nos permitió identificar que el teclado en realidad estaba fallando eso sería todo muchísimas gracias por quedarse hasta el final y ver el vídeo eh, de esta reparación muchísimas gracias y encitos.